Estoy muy contento ¿no? de estar aquí en Almería, eh, de formar parte de este pequeño proyecto de las clases de tenificación de tenis playa, un proyecto que me propuso Gustavo, eh, que pienso que lo que está haciendo por el tenis playa a nivel español eh, es increíble, ¿no? porque es de las pocas personas que está apostando mucho por este deporte y que a pesar de que nuestro deporte sea un poco minoritario, pues siempre esté luchando y... ...pequeñas iniciativas pues las saque adelante... ...así que me gustaría pues... ...volver cada año si fuera posible... ...para no dejar abandonado este tema... ...porque yo creo que... ...llevar una pequeña continuidad a este mini proyecto... ...pues sería... ...algo muy interesante... ...y bueno mi experiencia aquí fue... ...bastante positiva, la gente... ...vino gente de bastante lejos también ¿no?... ...desde Cádiz por ejemplo, tres horas de coche... ...y Murcia también, y bueno, pienso que la iniciativa de ellos también de poder venir aquí y, y trasladarse hasta Almería... ...es bastante positivo, eh, para mí también, ¿no? Y bueno, pienso que también eh, eh, la gente ha estado muy bien... Eh, ...ha sido una nueva experiencia para mí, tres horas de, de clase siempre con el mismo grupo... ...pero hemos dado todos los temas que había que dar, seguramente algún pequeño... Eh, tema teórico a lo mejor pudo quedar atrás pero bueno, eh, todo, todo es cuestión de, de, de mantener eh, esta continuidad gracias